Hola campeón Allí lo que veo Es a un campeón eh, No te quiero ver Decayendo Ni nada de eso Porque Tú estás con Dios Entonces No tengas Pensamientos ni sentimientos negativos Piensa en las promesas De Dios Piensa que Dios nunca dejará caído al justo, y tú eres un justo hijo amado de Dios, si cumples con su palabra no vas a caer, y si eres justo y caes, entonces volverás a levantarte con la fuerza de Dios quien te restaurará, además. Quiero que sepas una cosa. Si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Allí está la palabra. Este es un versículo bíblico. Bien, bueno. Quería hablarte una cosa. Ten paciencia. Esa, esa señora es una señora fastidiosa con eso del condominio, ¿vale? Pero ya no vayas a hablar nada quédate callado por ese grupo no comentes nada quédate callado bien quería comentarte esta opción de comidas desayunos los resolvemos con vitamina de banana todos los días los almuerzos día lunes pastelón de plátano y carne molida día martes espagueti con salsa de tomate queso y salchicha día miércoles arroz carne molida y frijol día jueves pastelón de plátano con carne molida día viernes carne al horno día sábado arroz frijol y huevo día domingo espagueti con salchicha y salsa de tomate y queso muy bien en la cena eso lo resuelves con pan con queso o mortadela o huevos. cualquier cosa de esas con pan bien eh, quiero decirte otra cosa uno no va a resolverle los problemas a otra persona a menos de que pague por ello bien bueno, quiero decirte que la situación nos obliga, ¿ok? A ser individualistas, a ser egoístas. Cada quien tiene que jalar para su lado. Cada quien tiene que buscar el bienestar personal. ¿Sabes por qué? Porque si tú haces... Muchas cosas en favor de otra persona, le das, le ayudas y vainas. Cuando tú necesites, esa persona ni ninguna otra persona te va a ayudar. ¿Entiendes? Por eso es mejor eh, ahorrarse esos esfuerzos e invertirlos en uno. Hacer cosas bien, pero para uno. Para que lo hagan mejor a uno. No ayudar a nadie. Y eso no está mal. Eso no es malo, eso es bueno. Es lo correcto. Esa cuestión es lo correcto que se debe hacer. Obrar bien en función al bienestar personal. No buscar ayudar a los otros para que después te claven la puñalada. No, eso no. Sino ayudarse uno. Bien, bueno. Estemos tranquilos, estemos felices la palabra de dios y no pensemos cosas feas vamos a pensar es en las palabras de dios en las promesas de dios que siempre se cumplen pensemos en la palabra bíblica en las historias de cómo personas con perseverancia logran cumplir la voluntad de dios perfecto Espero que estas palabras te sirvan mucho y te hagan crecer como persona, porque debes estudiar, debes practicar cuestiones eh, como ejercicios para hablar mejor, frases para, eh, con, eh, frases para halagar a las personas y esas cosas importantes para el desarrollo social el desenvolvimiento social debes estudiar el derecho debes agarrar y buscar las maneras de publicar tus servicios buscar clientes y todas esas cosas porque eso es lo importante lo que realmente debe importarte avanzar los demás que hagan lo que quieran tú lo que tienes es que avanzar en función a tu beneficio personal para que seas mejor persona y tengas cosas, bien, ok tranquilo, entonces haz lo que te digo, mucha calma siempre, princeso que Dios te bendiga y la paz del Señor esté contigo, además que el Espíritu Santo te acompañe en todo momento y lugar, me gusta todo lo que haces, porque todo lo haces rico. Quiero comentarte. Que no hay razón para no cenar. Te comentaré estas recetas ahí. Que puedes hacer al horno. Media hora a 180 grados. Con vegetales. Por lo menos. Tienes eh, las berenjenas las cebollas y los pimentones y hasta plátano entonces por lo menos con las berenjenas lo primero que haces es desconcharlas para y para ponerlas a remojar y quitar el amargor una vez que las rocías con sal las colocas con sal y en agua durante 10 minutos para que boten el amargor después de ese tiempo las colocas sobre una forma de horno con un poquito de aceite por ahí encima y por debajo las metes 10 minutos al horno por un lado luego las sacas y las metes 10 minutos más o sea las volteas Luego saca las berenjenas y le agrega eh, un poco de salsa de tomate. Le puedes de agregar mortadela, queso y las metes al horno 5 minutos más. Después de esos 5 minutos, ya eso está listo como una especie de pizza y te lo comes, con unas galletas o lo que sea. Bien, okay. bueno con la cebolla, las cebollas tú las agarras verdad, las pelas, las lavas y le quitas la, la cáscara, entonces las cortas en cuatro y les echa sal, pimienta, un poco de mantequilla por encima y un poco de queso y las metes en el horno precalentado a 180 grados por 30 minutos y eso ahí fino, queda rico, te lo comes ahí después. Y los pimentones también, los pimentones los agarra, los lava, los corta en dos, eh, le sacan las pepas, luego le ponen eh, un huevo por la mitad del pimentón te echas sal, pimienta, un poco de queso, mortadela y lo metes al horno durante 30 minutos y eso queda listo, y te lo puedes comer con un pan, con un arroz, eso es bueno, ok, entonces queda ahí la recomendación, esa cuestión tú la puedes hacer sin ningún problema, lo metes en el horno y listo, hasta con los plátanos, los plátanos también. Los plátanos los cortas en tajadas. Y les rocías queso por encima. Y lo metes al horno por 30 minutos y eso luego estará listo y estará rico. ¿Ok? Tranquilo. Haz eso porque es bueno, mi amor. Esto aquí, mi individuo, es un templo de paz. Aquí yo no quiero que vengas con arrecheras.